Miledis Núñez, diputada de esta provincia de Duarte, se refirió este jueves a las declaraciones del comunicador y diputado por el Distrito Nacional José La Luz, quien habría expresado que la violencia de género se acabará cuando la mujer pague sus cuentas. La Luz es un excelente legislador, pero entiendo de que eso no es igualdad de género, él está equivocado. Eh, este, muchas veces somos las mujeres y el hombre no tiene con qué, pero eso de